Todos los días encontramos a través del internet productos nuevos que necesitamos. Productos que posiblemente hayamos visto antes, pero ahora son mucho mejores. Más novedosos, más simplificados, más resistentes, más funcionales. Cualquier cosa que busque mejorar el confort del usuario. Pero... ¿Nunca te has preguntado cómo es que se pasó de utilizar una simple silla de madera a una silla en donde tú acomodas la altura, la posición, el material del que se encuentra hecho? ¿Cómo es que se logró llegar hasta acá? Tal vez, algún día, alguien se cansó de estar sentado largas horas en una cierta posición, y esto con el paso del tiempo lo llegaba a incomodar. Bueno, esto tiene una respuesta científica, en donde está involucrada la ergonomía, que es una disciplina que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema como una máquina, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño, con el fin de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. Se divide principalmente en tres partes, ergonomía organizacional, ergonomía cognitiva y ergonomía física. Hoy vamos a hablar de la ergonomía física, Esta se ocupa de los factores fisiológicos, factores biomecánicos y factores antropométricos, ¿qué son estos?, tal vez tú te preguntarás. Los factores fisiológicos se encargan de enfermos con una alteración general, leve o moderada, pero de fácil corrección. Los factores antropométricos por otra parte son la altura, el peso, la estatura, el ancho, las profundidades, prominencias, alcances y en sí diferentes medidas del cuerpo. Los factores biomecánicos, los cuales son de nuestro tema de interés, es un área de conocimiento interdisciplinario que estudia los fenómenos naturales que ocurren en el cuerpo humano u otros organismos como consecuencia de sufrir la aplicación de fuerzas de diverso origen y sirve para medir el rendimiento de acuerdo a la optimización del gasto energético quiero que tengas en cuenta dos cosas la primera es que para cualquier desarrollo de investigación hay que tener conocimiento un conocimiento empírico o científico de cualquier modo vamos aprendiendo a través del tiempo no nacemos sabiendo pero aprendemos interpretamos y sobre todo mejoramos la segunda es que no debemos limitarnos a que no se pueden hacer las cosas los mejores inventos fueron creados por personas que fueron poco realistas ¿Quién le dijo al inventor de los automóviles que algún día un par de ruedas y un motor iban a transportar a las personas disminuyendo los tiempos de recorrido o que de su invento iban a nacer grandes cadenas de producción en masa que hasta la fecha siguen evolucionando que se podrían combinar un teléfono una calculadora y un reproductor de música en un mismo dispositivo. Pregúntense ustedes quién de ellos se dijo a sí mismo, esto es imposible, y a pesar de ser imposible, lo lograron. Cuando escuchas la palabra ergonomía, tal vez lo primero que piensas es en mejorar un producto, pero déjame decirte que eso no es ergonomía, eso es evolución. Ahora mismo estás viendo en la pantalla un invento que ayuda a Michael Fields, el mejor nadador del mundo. El equipo logró desarrollar un producto que le da la oportunidad de competir contra un tiburón blanco, el animal marino más veloz del mundo. ¿Cómo lo lograron? Muy simple. Ellos utilizaron la ergonomía y la biomecánica para estudiar el comportamiento de los tiburones al momento de nadar. Utilizaron equipos con tecnología de punta, de los cuales se registran datos en laboratorios con el fin de realizar análisis para la toma de buenas decisiones, que les permite medir la velocidad, la fuerza de empuje, de arrastre y la fuerza de impacto que tiene el tiburón blanco al salir y entrar del agua. Al combinar las dos pruebas, la grúa uh. y el ataque, el equipo calculó que el tiburón puede nadar 100 metros en 36.1 segundos. Ahora, Phelps conoce el tiempo a vencer. El tiburón blanco gana el oro y vence a Michael Phelps por dos segundos. Ahora sé que soy capaz de correr contra una de las criaturas más rápidas del océano. Imagínense ustedes que tal vez no mañana, pero sí en un par de meses o años, se escuche su nombre por haber creado un equipo que no solo disminuye el esfuerzo, sino que también te permita competir, por ejemplo, con un barco, una lancha motorizada. Que los profesionales puedan llegar antes de un punto a otro a través del agua, usando solamente su cuerpo y un dispositivo inventado por ustedes. La ergonomía no solo busca confort y satisfacción, busca que sea factible desarrollar un producto. ¿De qué me sirve, por ejemplo, hacer unos tenis de puro PET reciclado? Si no tengo un estándar, si un tenis me sale más grande que el otro, o si en el momento de ponerme un tenis no me entra a mi pie, si al momento de poner las agujetas el material no soporta la fuerza al amarrar y se rompe. No me sirve de nada, si no le hice un estudio, si no planteé un diseño, si no hice las mediciones pertinentes incluso si no sé qué tipo de tenis quiero hacer, un estilo moderno o tal vez algo sencillo. Todas las ideas que tengas, ya sea para mejorar un producto o para inventar uno nuevo, deben llevar una parte de ergonomía.